La llamada pandemia está generando el retorno de esa conciencia respecto a la importancia de la salud ¿no? y que emerge ya de una estima. El manejo de los elementos, del agua, la tierra, el aire, el fuego y el éter, es lo que compete al bioenergético. Ya la terapia neural solo pretende, solo busca quitar bloqueos, quitar irritaciones del sistema nervioso autónomo para que éste recupere su función natural, que es la de... ¿Cuántas veces me he encontrado con abuelas, con mujeres, que estaban cantándole a la luna? ¡Qué honor! No sabe la alegría que me da cuando lo veo. Para terminar, Venturian, ¿qué es Dios para ti? Pero lo principal para el sistema inmune, lo principal, lo número uno, es el pensamiento y las emociones. La siempre va a haber una fracción que va a estar apegada a las estructuras, a las zonas de confort, a los a lo mental y, y otro porcentaje que se abre al, al corazón, a la intuición, a la sensibilidad y a, y a la luz. Que... Estar en paz con la humanidad, es estar en paz con Dios, es estar en paz contigo mismo. es Participar de una comunidad que estamos buscando lo mismo, ser conscientes.